El Palacio de Justicia abrió sus puertas de manera limitada, eh, por lo que vemos. Hoy te, tuvimos una audiencia eh, semipresencial, eh, hay distanciamiento muy prudente, un, un solo abogado eh, por eh, partes, ¿verdad? Y vemos que se está manejando con mucha prudencia el, el, el asunto de la prevención de, del virus. Eh, gracias a Dios la gente está tomando sus medidas, eh, el sistema también está funcionando, hemos tenido algunas audiencias eh, virtuales y ahora las fijaciones de audiencia también te dan la opción de si tú quieres que sea virtual o de manera semipresencial, eh, me gusta mucho la, la, la forma y las medidas que se están tomando ahora. ...para manejar esta pandemia. Están abiertas todas, pero eh, el, el servicio no es eh, como antes, es un poco limitado. Tienes que tener, hacer citas para hacer depósitos presenciales. En el sistema tú puedes también eh, depositar documentos de manera virtual, eh, puedes fijar audiencias de manera virtual. Las audiencias son semipresenciales, presenciales o sea... Eh, que no hay público como antes, no pueden haber tantos abogados como antes. Eh, hay muchas medidas que han limitado un poco el ejercicio en, esta, en este momento, pero hay que hacerlo así, lamentablemente.